visitantes, a quien les habla su nuevo canal, Enigmas Horror con Anime, con sus integrantes, 69 y 69, 69 y 69, 69 El Troll L 69, y por supuesto su administrador, a quien les habla, 69 eam 69, este canal trata, sobre todo un poquito, espero y lo disfruten, no olvides suscribirte que este es tu canal y puedes confiar con nosotros para lo que quieras.